ese camino que un día me trazó el destino. Unas veces lo seguí corriendo, otras lentas y aprendiendo. Encontré un día mi camino y en él sigo caminando. He tropezado muchísimas veces pero me levanté y seguí andando. En el camino me encontré con demasiada frecuencia, personas a las que detecté no sería buena su influencia. Pero seguí ese camino que un día me trazó el destino unas veces lo seguí corriendo, otras más lentas y aprendiendo. No pienso jamás abandonar mi ruta. Unas veces contigo y otras sin ti. Solo una vez se recorre esa ruta. Solo una vez en la vida se disfruta. Siempre buscando lo bueno de las cosas. Me encontré con de todo y con algunas hermosas. Tanto respeto le he tenido a la vida, que siguiendo el destino siempre hubo salida. Unas veces lo seguí corriendo, otras más lentas y aprendiendo.